¿Cómo ven usted la economía del país? Mal. ¿Cómo ve usted la economía del país, señor? Está caminando, dando a caminar, porque está acabando con los corruptos, los adeudos. si hay INDEPABI, hay porque a DACA le dieron nueve años dólares preferenciales y hasta hoy después de nueve años se dieron cuenta que estaban especulando porque había un poco de corrupto con ellos después el Copa ya nos metió en el gobierno de, de, de, Charly, o de ahora de Maduro Ajá. Pero todo, ah, okay, pero no lo ven porque no quieren verlo ah okay. O sea que entonces Maduro no tiene poder porque si lo jodieron tanto, él no, saben con la razón. Disculpe, ¿cómo ve usted la economía? Sí, señor, no, yo no, no. No la ve bien ni la ve mal. Yo no, veo no, no, no, no. ah, igualito de lo mismo. Ah, igualito, ah, okay, disculpe, ¿cómo ve usted la economía? No la veo porque estoy ciego. ¿Está ciego? Ajá. Ah, ok. Pero tiene papel en el baño. Disculpe, ¿cómo ve usted la economía? ¿Y le dejan sacar más de cuatro ¿Cómo ve la economía en Venezuela? Yo no me meto en cuestiones de esas. No, la pero no, no, La economía a usted no le afecta, usted no tiene economía en su casa de, de que le alcance el dinero. Sí. Pregunto: ¿a usted le alcanza el dinero? Sí. ¿Sí? ¿Consigue leche? No se consigue leche. Ah, no se consigue. Ah, ok. ¿Consigue arroz? Sí. ¿Consigue harina, pan? Al precio justo. Sí. Sí. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Su nombre? Antonio. Antonio, ok, perfecto. Sí. Pera, sí. Disculpe, sí. ¿cómo ve usted la economía? Malísima. Malísima. ¿Usted consigue papel toalé? Ahorita no. ¿Y leche? No se consigue poner sí. un parte. Ajá. Eh, ¿El salario es suficiente? No me alcanza para nada. No le alcanza. No ¿Usted es casado? Muchos muchachos ustedes no me alcanzan. Y no me he visto yo. Si lo he visto yo no he visto ni las buenas yo. Entonces, o sea, vamos a estar como a Nieva. ¿Será? Claro. Todo el mundo como a Nieva. Ok, ¿a qué cree usted que se debe de lo que está pasando en la economía? Entrevista a María Bolívar. <risa> hay que presionar los de arriba para que los de abajo también... Abajen un poco y... Pero si hay CNH de Indepavis, ¿por qué hasta hoy, después de nueve años, Cadivis, después de nueve años de darle dólares a una empresa que distribuía a muchas empresas en Venezuela, ¿por qué no se dieron cuenta ¿Usted cree que la culpa es de quién? ¿De los comerciales? ¿O de Seniat, Indepavi, Cadivi? Ellos son los que ten, tienen que estar pendientes de eso, mi reina. El gobierno y Indepavi, los que tienen que salir afuera a, a, a ver cómo está la situación uh -huh. del país, cómo está vendiendo, cuánto cuesta un kilo de arroz. Un litro de aceite cuesta 50 bolívares huevos, ¿cómo ha conseguido el cartón de huevo? Ah, eso ni se pregunta está como en simbolismo. Sí, claro. Pero ya está barato, en plachi hasta 120. ¿Cuál es su nombre, perdón? Ricardo. Okay, Ricardo, muchas gracias y buen provecho. Okay. Gracias.